Hola, buscadores. A través de Internet se difunden muchas, muchos cursos, charlas, conferencias, etcétera, que inducen a error. Y es mejor tocar de pies en el suelo y saber claramente lo que ocurre. Me explico. Seguro que habéis oído mmm, en algún sitio que todos podemos ser emprendedores. Hmm. Eso es falso. Sería lo mismo que decir que todos podemos ser astronautas o todos podemos ser médicos o todos podemos ser ingenieros o todos podemos ser pintores. Eso no es cierto. Una cosa es el potencial humano. Todo ser humano tiene en potencia la capacidad de hacer lo que cualquier otro ser humano ha hecho o puede eh, o, o podrá hacer más adelante. ¿vale? Es posible. sí. Pero una cosa es la posibilidad futura y la otra es la realidad actual o bueno, la realidad actual. Me explico. Depende de cómo estemos nosotros desarrollados, por las razones que sean. En mi caso yo, por ejemplo, hablo siempre de que como somos seres espirituales, almas, si quieres decirlo así, que nacen en esta tierra para aprender vamos aprendiendo diferentes cosas. Cada uno de nosotros ha aprendido según su historia, vale, según sus vidas, sus historias, lo que ha vivido, etc. Y algunos, por alguna razón suya personal, de su alma o de ellos, de su personalidad, pues han aprendido matemáticas muy bien en la anterior vida, por ejemplo, y ahora, cuando nacen, tienen una facilidad increíble para las matemáticas. En cambio, otros, las últimas vidas se han dedicado a otro tipo de actividades, más artísticas, por ejemplo. Y entonces puede que tengan una facilidad pues, para tocar el piano, o el violín o, o toda una orquesta, por poner un ejemplo. Eso es lo que ocurrió, por ejemplo, con Mozart, que siendo muy, muy pequeño, cuatro años, ya componía pues, una ópera. Díselo, que dirse, dile a cualquiera que cualquiera puede hacer una ópera a los cuatro años. ¿Verdad que eso suena absurdo? Vale. Pues que quede claro que todos nosotros tenemos en potencia la capacidad, la posibilidad de ir desarrollando cualquier habilidad humana. Sí, pero no necesariamente ahora ya la tienes, sino que deberás desarrollarla. A lo mejor sí ya la tienes, pero eso <risa> no hace falta que nadie te lo diga en ningún curso de tres al cuarto. ¿De acuerdo? Ya lo sabes. Ya te has dado cuenta, ya te viene desde pequeño, pero cuando tienes 20, 30 años, venga alguien a decirte, es que tú puedes ser un emprendedor, poder, poder, y <ríe> se puede cualquier cosa. Pero si tú no estás en, tu, en tus genes, para que nos entendamos, en tu habilidad ya desarrollada, las capacidades necesarias para ser emprendedor, pues mejor no te metas, porque no tiene nada de malo que hagas otra cosa que no seas emprendedor, porque te lo venden como si esto fuera lo mejor del mundo o algo adecuado posible para todo el mundo, y eso no es cierto. Igual que no todo el mundo sirve para ser profesor, porque o no tiene labia, o no tiene la paciencia, o lo que sea, y eso no es desmerecedor de nada. Es alguien que tiene capacidades para otra cosa y no para esa. Tiene desarrolladas, insisto en lo de desarrollado, ¿eh? la posibilidad, claro que existe. Pero cualquiera puede ser emprendedor con el tiempo necesario. Ahí sí, ahí estaría de acuerdo. Pero el tiempo necesario a veces puede ser bastante tiempo. Porque a alguien que le falta mmm, inventiva, empuje, energía... Y hay mucha gente, yo mismo. <risa> Ahora sí tengo. Pero hace muchos años yo era más parado que un tren de la Renfe. Que últimamente se paran bastante, ¿verdad? Pues yo no podía ser emprendedor en ese momento. Por mucho que me lo hubieran dicho o por mucho que lo hubiera deseado. No estaba preparado. Me preparé, creo que inconscientemente, pero me fui preparando. Y llegó un momento en que, pues sí, fui emprendedor. Lo fui, ¿vale? y Bueno, ahora lo soy de otra manera, no como el emprendedor que sale en los vídeos. Pero sí que soy bastante emprendedor, ¿no? Uh, pero esto se desarrolla con el tiempo, ¿vale? O sea que a mí me en este tipo de cursos, charlas, etcétera, porque con la excusa del positivismo, que es cierto, tenemos que ser positivos, pero no idiotas. Entonces, que me digan ahora a mí, tú puedes ser astronauta, y yo, venga, sí, voy a ser astronauta. A ver, como que no, ¿vale? Yo ahora no puedo ser astronauta, ¿vale? Ya de joven lo dudo, pero bueno, quizás con preparación hubiera podido llegar a ser ahora mismo como que no. ¿Vale? ¿Por qué? Pues no tengo preparación física ni fuerzas en mi cuerpo para hacer eso en ese momento. ¿Y quién dice eso? Cualquier cosa. Todos podemos en potencia hacer lo que sea, es cierto. Pero lo que no es cierto es que podemos serlo ya, ¿vale? O podemos hacer ya algo en concreto, sin preparación o con una preparación mínima, que es lo que te quieren vender. Simplemente apréndete cuatro leyes, cuatro cosas y ya eres un emprendedor y puedes tirar adelante y vas a tener éxito. Mentira. Puede que sí, pero puede que no. Depende de tu preparación anterior, si lo tendrás fácil o no. Hay gente que nace emprendiendo, como quien dice, y otros, pues que en esta vida no han venido a eso. Y ahí es donde yo te recomiendo, para emprendedor o para lo que sea, vale que antes de empezar algo nuevo para ti... Mira, si esa es algo, tiene la energía que tiene que ver con tu misión cósmica, tu misión kármica, dile como quieras. Lo que tu alma quiere que aprendas en esta vida. En la astrología lo vemos en el nodo norte, ¿de acuerdo? Si coincide con tu nodo norte, coincide en el sentido de es el mismo tipo de energía, tiene que ver con eso, pues entonces tira adelante, porque seguramente te puede costar o no. Depende de tus preparaciones, pero aunque te costara, tu alma te ayudará a ello. Pero como sea algo muy diferente, ahora me invento algo. A ver, por ejemplo, uh, el que tiene el Nodo Norte en la Casa 4 y la Casa 10 tiene el Nodo Sur, en otra vida fue precisamente un bueno, empresario con éxito, emprendedor quizás, en ese momento no se llamaba así. Pues uh, tuvo, tuvo mucho éxito social. Y ahora su alma quiere que se dedique a la familia. No que no pueda salir, claro que sí, pero que no tiene que dedicarse a buscar el éxito, la fama y todo eso. Si lo hace, al principio le saldrá bien porque sabe hacerlo, le sale automático, pero no es lo que su alma quiere. Entonces mmm, va a tener problemas. Tarde o temprano, si sube mucho, caerá. Dejará de tener éxito porque su alma no quiere que se dedique a eso. Entonces esa persona viene a... Otra cosa que no sea ser un emprendedor de éxito. En cambio, el que tiene el norte en la casa 10 y el sur en la casa 4 lo va a tener difícil porque su tendencia es quedarse en casa sin moverse, porque es lo que hizo en otra vida. Pero ahora viene a desarrollar su rol social. A ese sí, a ese dile no que puede ser emprendedor, sino que le conviene. Por ejemplo, ser un freelance, ser alguien que tira adelante él solo. ¿Entendéis? Y... Aprovecho para decir que sale el tema del ser emprendedor porque es que estoy harto de oírlo, pero en realidad serviría para cualquier cosa. Porque se te dice, tú puedes, seguro, si otro puede, tú puedes. Mentira. Bueno, es cierto, pero mentira, tal como se dice, se da a entender que tú puedes hacer lo que otro ha hecho ahora o en un tiempo corto. Y eso no es cierto. Depende de cada uno. Para algunos será cierto. Y muy fácil, para otros será cierto, bastante difícil, y para otros es no real para esta vida. O en todo caso, durante unos cuantos años. Porque tiene que prepararse en todo caso. Si de verdad le interesa, le atrae, y si tiene que ver con el camino de su alma, ¿no? Porque si no, es que ni siquiera va a, a interesarse por eso. Entonces, espero que quede más claro de esta manera. ¿Vale? Sí, puede ser emprendedor, sí, a ti te da la gana, sí. Pero ya te aviso que depende de cómo estés preparado, te va a costar horrores y bastantes dificultades. No es tan fácil como te lo pintan en, en esos seminarios, ¿de acuerdo? Por muchas leyes que te expliquen. Bueno, si tenéis dudas en los comentarios, podéis ponérmelo y miraré de intentar contestar si puedo. Nos vemos en el próximo vídeo.